...sepultan restos de Manny Giovanni en Montecristi... ...en medio de llantos, dolor y música... Fueron sepultados en los restos del cantante Manny Giovanni en el kilómetro 17 de la provincia Montecristi. El artista perdió la vida en un trágico accidente en una jipeta BMW color blanco en la autopista Duarte, próximo a Villalta Gracia, cuando regresaba de llevar a su esposa al aeropuerto. Desde tempranas horas, personas de diferentes puntos del país acudieron a la vivienda familiar del artista en la comunidad de Palo Verde, Montecristi, a dar el último adiós al denominado dueño del swing. Permiso. Como popularmente le llamaban, Julio Dolores Díaz Almonte chocó, de acuerdo a versiones a la altura del kilómetro 36 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Santiago, con un camión que alegadamente estaba averiado. Manny Giovanni nació en la localidad de Agua Clara Santiago Rodríguez. Desde este joven mostró su amor por la música y se recuerda que en 2018 el cantante recibió cinco impactos de balas por unos desconocidos. Sin embargo, eso no lo detuvo para seguir adelante con su carrera. Lamentable la muerte de... de, de sí, man, sí, de tema chatero. Mani Giovanni que, que pegó un tema. Eh, hablen de mí. Critiquenme. me varios sí. temas pegó, ¿sabes? Pero, eh, eh, Manny Giovanni. No, es, no era un bachatero de que con, con ese éxito tan grande, pero era muy popular sí. en los pueblos. Exacto. Siempre, los pueblos siempre lo buscaban, tocaba mucho. Y, y lamentamos mucho esa pérdida. Eh, también cuando usted sale ya de actividades, siempre lo he dicho, y siempre opto por esa, esa opción que usted tiene que llevar una persona que maneje. Sí. Una persona que no beba y maneje. Porque de noche, de madrugada, eh, el sueño eh, traicionero sí. no sé, fue, fue fue por el alrededor de Salcedo Tenario algo así que no era. no eh, no, eh, no. Eh, fue en el kilómetro 34, 36. 36 de la autopista Salud. 4 en dirección Santo Domingo Santiago uh -huh. pero okay, él, okay. él era nacido de agua clara de Santiago Rodríguez por allá entonces vamos a ver si tenemos ahí el videíto de la última fiesta que él que él dio Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Y miren, lo velaron humildemente ahí en su casa o en la casa de los padres por allá, por esa, eh, por esa o sea, en el kilómetro 17 lo, lo, lo enterraron. Eh, ahí están viendo pues el entierro de, esta, de Manny Giovanni, ¿verdad? Una gran pena para esa comunidad. Vamos a ver si tenemos por ahí el video de la última fiesta de él. No sé si los muchachos lo tendrán. Bueno. Es lo que es, <risa> Pero en esa última fiesta él estaba diciéndole a la gente que miren, que eh, siempre vayan con Dios, o sea, si, eh, siempre a Dios presente, sí. eh, que si, cuiden en, lo, en el camino, todo eso. O sea, eh, y como tú, y eso fue en un, en un pueblo, ¿verdad? O sea, vamos, un, vamos a escuchar, un, vamos a escuchar ahí que le hicieron un homenaje. Vamos a escuchar. <risa> con una de sus canciones que fue también muy contagiosa y tuvo su pegada allá en el otro mundo. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a escuchar ahí ese. de su casa y no se sabe si van a volver. Que sí? Hay que agarrarse de Dios, eso es lo primero. Lo segundo es que no le den al problema porque el problema siempre va a existir. Ustedes resuelven no uno y se meten otro ¿Verdad que sí? Y los problemas nada más son grandes mientras tú estás metido. Después que tú sales, tú mismo dices, fíjate que por qué Caballero estaba preocupado. ¿Eh? ¿Eh? Otra cosa es, no se ponga a... nada más. La... Sí, sí, en los pueblos del, del este ¿verdad? también. Santiago Rodríguez, Santiago, muy. Eh, yo tuve la oportunidad de disfrutar de su bachata en vivo y en un tipo que. Se caracterizó igual que Chicho Severino en los pueblos, Sí. en los pueblos que no son muy cantantes de emisora. Dice la bachata en, de carrandales. De carrandales, exacto. Y tocaba mucho, dos y tres fiestas en, en esos pueblos y con eso llegan a, a un punto de vivir mejor y poner sí. a su familia bien. En paz de casa y nos unimos al dolor de la familia de Manny Giovanni. sí Así es, eh, desde aquí nuestro, nuestro sentido pésame con la familia de Manny Giovanni.